Bueno, vamos a empezar. Hola, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a la semana y a la clase número 3 del curso de álgebra y programación lineal. Hola, Ricardo. Eh, muchas gracias por estar conectado. Buenas noches, profe. Bueno, ¿cómo vamos? Excelente, profe. Gracias. Bueno, me alegra mucho. Bueno, entonces, ¿en, ¿en qué íbamos? A ver. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que, que ya estamos finalizando el corte número uno. Estamos a, las, a la semana tres, la última semana del, del corte número uno. Entonces, tenemos un compromiso para, para este fin de semana. ¿sí? El 31 de octubre tenemos el, el taller número uno. Entonces, los... Los invito para que carguen el taller con tiempo. No, no, es bueno dejar las cosas para última hora porque uno nunca sabe qué puede pasar con la plataforma bueno cualquier cosa. Eh, que se aseguren que quede correctamente cargado también. Muy, muy, muy importante porque no es simplemente que le den enviar y, y ya. Tienen que asegurarse que haya quedado el documento adjunto. ¿eh? Y si no, pues pueden volver a, a hacer el envío. Mm, Recuerden que pueden utilizar cualquier formato que permita la plataforma, ya sea eh, PDF, Word, eh, Excel, bueno, aunque es muy, sería muy en este espacio no es muy común Excel, pero pues también se podría. Eh, a mano, ¿sí? si lo hacen, toman fotos y las cargan también. Eh, eso sí que, que sea un solo documento. ¿sí? O sea, si tomas varias fotos, las puedes unir. hay muchos programas en internet con, que los pueden usar para unir el. convertir las fotos a PDF y unirlas. Y así pues queda todo mejor presentado y, y se puede hacer una correcta retroalimentación. Eh, también por ahí tenemos un. Habilité un foro la semana pasada, si no me, no me equivoco. Vamos a. Ah, aquí. Ah, pensé que lo estaba compartiendo. Ya lo coloco lo, lo, aquí también en la plataforma. Vamos a ver. Bueno, un segundito aquí con este. Ándale, me, me, me sacó aquí. Ándale, me sacó de la, de la pantalla. Bueno, un, un segundito aquí que me equivoqué de, de botón. Vale. Listo. Bueno, una cosa fea que tienen Teams es que en la parte superior, cuando uno está compartiendo, le aparece una barra y esa barra no lo deja uno cambiar de, de pestaña. Bueno, a veces me olvida bueno, También puedo aquí con, con los comandos, pero, pero bueno. Entonces, bueno, le estaba diciendo que habilité un foro. Vamos a colocarlo aquí. Aquí en, en debates. Bueno, el momento tenemos dos foros. El foro de presentación, que veo que se han presentado eh, de ustedes, Lady y, y Cindy. Eso, todavía no les he respondido, en estos días les, les respondo. Eh, y tenemos este foro de sobre multiplicación de matrices. Todos son opcionales, ¿sí? son opcionales, no es que tengan calificación, son simplemente puntos adicionales. Y pues, el, la idea es que ustedes den un ejemplo. Acá yo tengo dos, tenemos dos situaciones. ¿eh? Mostrar un ejemplo de uno de los siguientes casos. ¿eh? Aunque desde luego es bueno mostrar ambos. El primer caso es este. O sea, ustedes me, me muestren un par de matrices, dos matrices A y B, que el producto no sea conmutativo. O sea, ustedes tienen que calcular A por B y B por A. Y los resultados deben ser distintos. Y listo. Esta es una opción. Y la segunda opción es, un par de matrices, aquí las nombré como C y D, pues para no utilizar las mismas letras que coloqué acá arriba, y que el producto sí sea conmutativo, es decir, que puedan intercambiarlos, C por D sea lo mismo que D por C. Uh -huh. eh, sobre esto hay un montón de ejemplos realmente. Eh, sobre que el producto sea conmutativo, las matrices y identidades, esas conmutan, multiplicar una matriz por sí misma, también el orden de los factores pues no, no altera el resultado. Eh, sobre matrices que no conmutan, esas terían, prácticamente cualquiera que uno se invente, eh, creo que en términos de probabilidad, la mayoría, cualquiera matriz que uno se inventa es muy posible, muy pro probable que, que, que cumplan esta condición. De igual manera, buscando en Google uno también encuentra muchos ejemplos. Bueno, eh, hoy vamos a ver entonces, listo, para, entonces, bueno, para la clase de hoy, eh, semana número 3. Tenemos el tema determinantes y matrices inversas. Dentro de ese tema también mostraremos algunas matrices que conmutan, entonces también pueden servir como ejemplos. Eh, bueno, bien, bienvenida, eh, hola Lady y, y Judy, gracias también por estar conectadas. Buenas noches. Buenas noches. Me suenan sus nombres, también estamos en otros espacios ahora mismo. Me parece. No, el trimestre pasado en cálculo 2. Sí. Y Judy, Judy me parece. En, en es, ¿Fue ayer? En matemática financiera no me, no me acuerdo. Bueno, hay veces que los nombres son parecidos y, y sí me confundo. Bueno, entonces, listo, para. Finalizar, digamos, de, de entender el taller y de, de todos los temas que nos interesan en la unidad número uno concerniente a las matrices, pues vamos a ver este, este par de conceptos. Y ya la otra semana empezamos a un poquito ser, digamos, un poquito más aplicados, o sea, estudiar sistemas de ecuaciones y también pues, la, las aplicaciones que tienen los sistemas de ecuaciones. Bueno, entonces empezamos con el concepto de determinantes. La clase anterior ya los habíamos comenzado a estudiar, ¿sí? pero pues no, no, dijimos para, no dije nada de para qué servía ni nada de eso. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la idea de, de los determinantes? Acá tenemos, bueno, acá tenemos dos, eje, dos objetivos el día de hoy. Estudiar los determinantes 2x2 y 3x3. O sea, matrices de 2x2 y matrices de 3x3. Calcular matrices inversas de 2x2 y de 3x3. No nos complicamos la vida calculando otros tipos, ni más, más grandes ni nada de eso. Bueno, entonces vamos a, a, a introducir qué, qué significaría eso de determinantes. Imaginemos que acá en, en, este, en esta figura, un conjunto, tengo ciertos objetos matemáticos. Supongamos, por ejemplo, que aquí yo tengo un cuadrado. Por acá yo tengo un triángulo, eh, tengo un, un número, 5 un par de números, digamos así, 5 más 3. Tengo un círculo, tengo otros números, el número pi, y también tengo unas matrices. Por ejemplo, acá tengo una matriz, 1, 2, 3 y 8, por ejemplo, y acá tengo otra matriz. 1, 5, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1. O sea, cualquiera en realidad. Y aquí, de este otro lado, vamos a dibujar otro conjunto. Entonces, la idea es construir una relación, específicamente una función, entre este conjunto de acá, a este otro conjunto de aquí. Una Una función. Hay muchas funciones, muchas maneras de, de relacionar el conjunto de aquí con el de acá que todavía no he escrito nada. Bueno, vamos a escribirle algo, algo de este lado. Vamos a suponer que en este lado tengo números: número menos 1, menos 2, 4, un medio, 8, eh, menos 8, el número pi, el número 8, menos 6, eh, el número 2. El 20. Bueno, un montón de números. Entonces, bueno, como les dije, hay un montón de funciones que uno puede establecer de un conjunto a otro. Pero pues la idea es establecer funciones que nos den información acerca de algo. Entonces, bueno, en ese caso vemos que tenemos un cuadrado. Un cuadrado es una figura geométrica y cuando uno estudia un, cuadra un cuadrado hay algunos parámetros, algunos números que nos interesan sobre él. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que ese cuadrado es el área que tiene nuestra casa. En, eh, eh, perdón, que ese, que ese cuadrado representa la figura geométrica que tiene nuestra casa, el terreno. Y entonces nos interesaría calcularle, por ejemplo, su área o su perímetro. Digamos, sobre todo el área podría ser. Nos interesa calcular el área, cuánto espacio, cuánto terren terreno tenemos. Y entonces, al cuadrado le podemos asociar un número. Vamos a trazar una línea por acá. Por ejemplo, el número 8. Y entonces, bueno, ese 8 vendrá de algún tipo de, eh, de, algún tipo de relación. ¿okay? Entonces, el cuadrado está relacionado con el 8, que es su área. Y el 8, pues, nos está dando cierta información. Pueden ser 8 metros cuadrados, no sé, 8 kilómetros cuadrados, o bueno, cualquier tipo de número realmente. Y también nosotros podemos hacer lo mismo con, un, con el triángulo. Por ejemplo, el triángulo, ¿no? que tenemos un terreno que tiene forma de triángulo, entonces le asociamos un otro número, el 1 medio. Y el 1 medio, entonces, nos está dando información acerca del área que tiene el triángulo. 1 medio o 0,5 metros cuadrados. Bueno, eh, también, bueno, lo mismo con el círculo, supongamos que se relaciona con el número pi, su área. Y de esta manera, entonces, a cualquier figura geométrica que se nos ocurra, lo podemos asociar con un número que nos da información acerca de la figura. Bueno, con los números nosotros también podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí, colo aquí coloqué 5 más 3. Y el 5 más 3 nosotros lo podemos relacionar, digamos que de, de forma natural, haciendo la, la operación que nos están diciendo. Entonces, 5 más 3 le podría corresponder el número 8. Y al 5 más 3 únicamente le correspondería el 8, que es su suma. El menos 8, menos 8 lo podríamos corresponder con el mismo menos 8. El número pi, digamos también podría ser con el, número, con el mismo número pi. Bueno, y hay muchas relaciones que uno puede establecer de un conjunto a otro, pero las que nos interesan en este caso son las matrices. Entonces, la idea es que las matrices las vamos a asociar con un número especial, digamos por ejemplo esta matriz de aquí, la podemos asociar, con el número menos 2, con el número 2, perdón. Y la idea es que este 2 que le estamos asociando nos dé algún significado acerca de la matriz. Y bueno, entonces el procedimiento que vamos a hacer para que nos dé algún significado es lo que se llama determinante. Así como la figura geométrica su área tiene algún significado, los determinantes también van a tener algún significado. Son números que se asocian a las matrices y tienen cierto significado, cierto objetivo. Bueno, eh, aquí con la matriz de 3x3, entonces, bueno, no le he calculado, bueno, lo podríamos asociar, por ejemplo, con el 20. Y la idea es que el 20 nos dé algún significado acerca de ella. Bueno, entonces listo. Esto es como la, la idea general de por qué se construyen las cosas en matemáticas. O sea, por qué definimos el, el concepto de determinante. Bueno, ¿qué significado queremos que nos den los determinantes? Bueno, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a ponerle así como entre comillas. Estudiar la división entre matrices. Listo. Ese es el objetivo de estudiar los determinantes. Digamos, eh, lo que vimos en la clase número 1 y en la clase número 2, eh, aprendimos a comparar matrices, a sumarlas, a multiplicarlas con números, a multiplicar las matrices entre ellas, a restarlas. Y hay una operación muy importante que no hemos visto, y es división de matrices. Resulta que, a diferencia de lo que ocurre con los números, que son, digamos, muy, muy fácil dividirlos, digamos, eh, cualquier par de números que a ustedes se le ocurra, ustedes lo pueden dividir. Así como a uno le enseñan allá en, en primaria. Con las matrices la cosa no es tan simple. Lleva un poquito más de trabajo porque no todas las matrices se pueden dividir entre sí. Únicamente se van a poder dividir cuando el determinante sea diferente de cero. Y de aquí pues es la importancia de estudiar los determinantes. Si el determinante de una matriz nos da diferente de cero, entonces esa matriz vamos a poderla dividir de alguna manera. Si nos da cero, entonces no la vamos a poder dividir. Ya ahorita escribo todo esto que estoy hablando y, y lo ponemos en contexto con ejemplos. Pero ahora simplemente era como la, la introducción a esto. Ah, eh, Ricardo, ah, tenías la mano levantada, no me había dado cuenta. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe. Una, eh, profe, eh, Pero, o, o sea, sería bueno que, que en el próximo taller nos pusiera como investigar acerca de eso, no diría yo no, como de la de la teoría. Sí, eh, investigar de la, de la teoría, sí, podríamos abrir algún algún foro, algún foro adicional, sí, se podría. Pero o sea, no hacer tantos números, me refiero. No hacer tantos sí. números. Sí, mm. pero por favor. De mm. no, no hacer tantos números como sería. Yo pensé que era más bien hacer números. ¿no? Si, yo trato como de no meterle tantas letras a esto, tantos símbolos ni, ni tanta cosa, porque ahí sí, pues pronto los lo embolato más. Trato de que sean números. Y pues a veces me menciono esto de, o sea, de por qué existen este tipo de cosas. Eh, digamos aquí a lo que me refiero de, de división entre matrices porque es importante o sea la idea es que en la unidad número 2 vamos a ver como los sistemas de ecuaciones entonces los sistemas de ecuaciones son, son estudiar varias ecuaciones y, eh, y conseguir su solución esos sistemas se pueden pensar como si fueran matrices y cuando la vemos como matrices entonces únicamente todo se reduce a una sola ecuación así sean varios, varios varias ecuaciones viéndolas como matrices, se reducen a una sola. Entonces, podrían, serían objetos matemáticos como de esta forma. A por X igual a B, donde A y B son matrices conocidas, o sea, son números, y X es la incógnita. Y el objetivo es despejar la incógnita. ¿sí? Eh, bueno, cómo ustedes hacían con los números, eh, a la hora de despejar ecuaciones. O sea, por ejemplo, así, supongamos que tenemos la ecuación 5x igual a 20. Entonces, el objetivo es descubrir cuánto vale x. Bueno, yo creo que ya ustedes saben cuánto vale x. ¿Qué dicen? ¿Cuánto vale x? 15, profe. Eh, bueno, aquí cuando uno los coloca así, eh, así pegaditos, significa que que los estamos multiplicando entre ellos. ¿sí? Ah, así? entonces se divide. Exacto, entonces X valdría 4. 4, exacto, porque 5 por 4 es 20. Entonces, bueno, este se puede resolver por tanteo. Pero sí, si uno no lo pudiera resolver por tanteo, entonces dividimos lo que, lo que dijiste. El número que acompaña a la X, lo pasamos al otro lado a dividir y quedaría 20 sobre 5. Y entonces x es igual a 4. Ahí está. Y pues así despejamos una ecuación. Entonces la idea es que cuando tengamos matrices podamos hacer este procedimiento. Entonces lo que haríamos sería deshacernos de este 4 y lo pasamos al otro lado a dividir y quedaría algo de este estilo. B dividido, perdón, de este 4 no, dije, de la A, de la A. Entonces quedaría x es igual a b sobre a y esto nos daría la respuesta de la incógnita aquí entonces estamos dividiendo una matriz y esta división que estamos haciendo acá es lo que se llama inversa de A y la vamos a denotar con la letra A elevado a la menos 1 y pues como les menciono arriba la inversa, únicamente, la inversa o la división entre matrices únicamente funciona cuando los determinantes es diferente de cero. Entonces, antes de nosotros resolver este sistema de esta forma, vamos primero a calcularle el determinante a la matriz A. Si nos da diferente de cero, entonces la matriz tiene inversa y eso nos asegura poder hacer este procedimiento y también asegurar que el sistema tiene una solución. Bueno, pero ahí acá me estoy adelantando un poquito. Estos son como cositas de, de, la, de la unidad número 2 eh, Aunque bueno, me deja acá con la, con, con la duda, Ricardo. O sea, no entendí muy, muy bien. Eh, ¿Quieres teoría, o sea, teoría, la parte matemática o, o más aplicación? Las aplicaciones sí las la vemos en, en, la otra, en la otra unidad y, y en la unidad 3 ¿sí? Teoría, teoría matemática de esto, sí hay, hay mucha, muchas cosas que, que no se alcanzan a, a ver ni, ni podemos por el, por el tiempo. Bueno, entonces, listo. Eh, luego, me, luego me comenta Ricardo eh, eh, cualquier duda que tengas y armamos algún foro o información extra. También recuerda mirar el libro de Aria, ¿sí? Matemáticas aplicadas a la Economía de la Administración. Tiene bastantes cositas chéveres. Bueno, entonces, recordemos lo que estábamos sí, en la clase. Hace... sí. no, que es que yo pues me imagino que el compañero Ricardo se refiere a que, o sea, la verdad eh, es muy difícil comprender así, o sea, pues porque es algo muy rápido, entonces le queda a uno muy difícil a veces entender, entonces ya le toca a uno como por otro lado, investigar o sea, otros videos, tutoriales, porque la verdad es difícil uno como coger algo así como puff, y eso que pues me defiendo un poquito en las matemáticas, pero me ha quedado difícil. Entonces me imagino que se refieres como a eso, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, yo entiendo que es poquito tiempo para comprender. Es que sí requiere bastante dedicación por cuenta propia. Eh, eso sí, <ríe> sin duda, no. Eh, mirar libros, es que, es que lo, lo, lo mejor que, que uno podría transmitir es, es que, eh, enseñarles a ustedes mostrarles que hacer autodidactas bien el objetivo de, de la universidad. Eh, pero bueno, no se preocupen, aquí vamos igual aprendiendo y, y despejando cualquier duda. Ya van a ver igual que lo que vamos a seguir viendo. Yo creo que igual lo único complicado que hemos visto hasta el momento es la multiplicación de matrices. es la, la, la más laboriosa. Y van a ver ahorita que lo de hoy tampoco es que, que sea realmente complicado. Vamos con un ejemplo. Entonces, bueno, vamos con determinantes de 2 por 2. Entonces, vamos a calcular el siguiente determinante. Voy a ponerle aquí. Colocamos dos barritas. Y estamos en determinantes de 2 por 2. O sea, que son matrices que tienen cuatro, en, cuatro entradas. Entonces, vamos a inventármelo. Es, es un invento. Por ejemplo, yo, yo pongo acá el 5, el 2, el 3 y el menos eh, 4. ¿Sí? Es un, un, un ejemplo. Entonces... Esto es una matriz de 2 por 2 y me están pidiendo que calcule su determinante. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Siempre, para cualquier determinante de 2 por 2, lo primero que vamos a hacer es multiplicar los números que están en la diagonal principal. En este caso, 5 por 3, vamos a colocarlo aquí, 5 multiplicado por 3. Listo, eso nos da 15. No voy a colocar ahí enseguida al 15. Voy a, a continuar. Y ahora lo que vamos a hacer es restarle. Aquí colocamos un menos. El, y le restamos entonces el producto de la diagonal que queda. De ¿vale? este lado de aquí. 2 ¿sí? por menos 4. Entonces, bueno, vamos a, a escribir eso. 2 por, como voy a poner un menos 4, entonces coloco aquí unos paréntesis. Resolvemos esta operación. Y ese será el determinante de esta matriz de 2 por 2. Pues bueno, vamos a colocar, colocamos igual. 5 por 3, 15. Luego viene un menos. Pero pues vamos a resolver la operación que está aquí. 2 por menos 4. ¿Cuánto es? Vamos a hacerlo así. ¿Cuánto es 2 por menos 4? Menos 2, profe. 2 eh, por menos 4, vamos. ¿Menos mm, 8? Sí, menos 8. 2 sí. multiplicado por menos 4. ¿no? No, no voy a mirar, profe. Listo. 2 por 4 es 8. Y más por menos es menos. Entonces es menos 8. Pues bueno, abrimos paréntesis aquí y colocamos menos 8. Noten como que yo aquí este menos que está afuera no lo he utilizado para nada. ¿sí? Este menos 8 simplemente vino de 2 por menos 4. Y eso nos dio menos 8. Ahora sí vamos a, a romper este paréntesis y a deshacernos de esos dos menos que tenemos ahí. Entonces pues escribimos 15 menos por menos. Más. Ponemos más. Y el 8. Terminamos de sumar. 15 más 8. 23. Y listo. 23 es el determinante de esta matriz. Bueno, ¿alguna pregunta? Una pregunta, y si, y si yo no quiero hacer todo ese paso y lo hago directamente, o sea, pues ahí lo estás explicando, digamos, yo de una vez hago la operación sin necesidad de desglosarla así como la hiciste, ¿se puede? Sí. Es... O sea, no colocar de una vez el 23, porque eso lo, eso lo hacen las no, calculadoras. No, por ejemplo, a partir del 15 en adelante, por ejemplo, yo sé que 5 por 3 son 15, y así que van diagonal y, ah. y al final el resultado. O oh, no, ah. no se puede. Mira. Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo hacerlo así. Supongamos ahora que tenemos esta matriz. Profe, otra pues, hacer... pregunta, ¿Ese, ¿ese menos que usted ponía ahí, ese menos, eh, eh, siempre va a menos? Mm, o depende okay. del signo que, que tenga no, siempre va ese menos ahí en el centro siempre Ah, okay. el menos forma parte de, de, la opera, de la operación que nos están diciendo siempre lo tenemos que poner entonces bueno vamos a hacer esto un poquito más rápido entonces 8 por 3, ya sabemos que es producto de la diagonal principal ándale producto de esta y le restamos el producto de la otra. Entonces, bueno, vamos a, a calcularlo. Entonces, 8 por 3. 24, sí, no hay ningún problema que colocan el 24 de una. Luego viene un menos. Ese menos siempre, sí, siempre, siempre. El menos forma parte del procedimiento. ¿sí? No tiene nada que ver con los números estos de acá. Siempre ponemos ese menos. Y luego calculamos 2 por menos 5. ¿Cuánto es 2 por menos 5? Menos 10, profe. Exacto, menos 10. Entonces yo, te, yo tengo que colocar aquí menos 10. No nos vayamos a confundir del de menos que siempre tiene que estar. El menos que nos apareció en menos 10 lo tenemos que poner ahí. Noten como aquí yo pongo doble menos. El primer para, menos que para, sumar, entona, para sumar signos. Eh, es para... Final. Exacto. Sí. Eh, aquí pongo unos paréntesis para que se vea bonito y, y aplicar la ley de los signos. Eso, Ricardo. ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que como hay doble menos, menos por menos es más, y eso sería 24 más 10, y eso se convierte en 34. Y listo. Entonces aquí no, nos evitamos un, un paso eh, o dos, pa un paso, sí, un paso como que está acá arriba. Entonces así también lo, lo acepto y no hay ningún problema. Pero ya si colocar el 34 de 1, entonces sí ya, como les digo, eso ya sí sería, ya lo, lo hacen las calculadoras o, o hay programas. De hecho, hay muchas páginas de internet que calculan estos determinantes. Les dejo de tarea buscar cuáles son. Bueno, eh, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Quieren la fórmula, o sea, ¿quieren este procedimiento con letras? Pues, profe, sí, sí. Pues sí. <ríe> eh, o sea, con letras sería así. La idea general es que si nosotros tenemos una matriz de 2 por 2 compuesta con los números A, B, C y D, entonces siempre hacemos el producto de la diagonal principal, es decir, A por D. Luego restamos el producto de la otra diagonal, es decir, B por C. Listo. Aquí está... Con, con letras, con símbolos, lo que mostramos arriba. ¿sí? Ahí está. Lo que hicimos en los ejemplos, aquí está escrito. Bueno. ¿Alguna pregunta? Recuerden, esto es 2 por 2. Aquí estamos en matrices de 2 por 2. Ahorita vamos a verlo para 3x3. Eh, surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué no estudiamos un determinante de una matriz de 2x1 o de 3x2? Pues, bueno, vamos a colocar aquí esa, esa observación. Entonces, vamos a ponerle observación. Los determinantes únicamente existen para matrices cuadradas. Es decir, de tamaño 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, etcétera, ¿no? Lo importante es que sean cuadradas. Eh, únicamente en el curso vemos de 2x2 y de 3x3. Las otras sí ya, ya quedan para. Quedan como como tarea, para después no, no las evaluamos en el curso. Eh, si nosotros tenemos una matriz de 3 por 2, o sea, no es cuadrada porque tiene tres filas y dos columnas, entonces no se le puede calcular el determinante. No está definido en matemáticas. ¿Listo? Bueno, ojo, porque esto, esta observación sirve para, para el taller. Bueno, y vamos a, a dar aquí también otra propiedad. Vamos a colocarla aquí. Propiedad, vamos a decir, una matriz tiene inversa cuando su determinante determinante es diferente de cero. Listo, vamos a decir que una matriz tiene inversa cuando su determinante es diferente de cero. Entonces vamos acá arriba. Ya hemos practicado dos determinantes. La de aquí nos dio 23. Y la de acá nos dio 34. Entonces, ambos números, tanto el 23 como el 34, son diferentes de 0. Por lo tanto, las matrices tienen inversas. ¿no? Vamos a colocar. Profe, aquí. una pregunta. ¿En, sí. en, cuanto, en cuanto al resultado, eh, ¿también da resultados negativos? También. No siempre sí. son positivos. Exacto. Mm. Y, okay. y, y, y me puedo, de una vez nos inventamos el ejemplo para que nos dé negativo. Ejemplo, aquí ponemos menos 3, 5, eh, 2 y 0. Así tenemos. Entonces, menos 3 por 5, menos 15. Menos 15. Luego viene el menos. Y 2 por 0. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Menos 15 menos 0. menos 15, y ahí nos dio negativo y entonces como nos dio menos 15, lo importante es que ese menos 15 es diferente de 0 entonces nosotros podemos afirmar que esta matriz tiene inversa ¿Sí? siempre que nos dé diferente de 0, vamos a afirmar que la matriz tiene inversa un ejemplo de una matriz que no tenga inversa también lo podemos conseguir, vamos a, a ver, vamos a colocarla de esta forma, vamos a poner aquí el 20, y aquí vamos a poner el 2, y ahora, aquí de este lado vamos a poner el, el 4, y aquí vamos a colocar el 10, vamos a calcularle el determinante, 20 por 2, 40, 40. ¿sí? Luego viene el menos Pongo el menos que, que hay Y 4 por 10 Listo, también es 40 40 menos 40 0 ¿eh? Entonces O sea, no ten, tiene inversión exacto, no tiene inversa listo, entonces lo que estamos viendo es, es saber, des, saber decir cuándo una matriz tiene inversa y cuándo no, todavía no sabemos cuál es la inversa entonces, ahora vamos a calcularle la inversa a alguna de las matrices entonces bueno, vamos a escribirlo por aquí abajo este sí vamos a, a verlo como una, una fórmula escribirlo aquí, aquí fórmula para calcular la inversa de una matriz de 2 por 2 entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una matriz de 2 por 2 compuesta una matriz A compuesta por los números A, B, C y D A, B, C y D listo, entonces la inversa de esta matriz, vamos a poner aquí una flechita, y vamos a denotar la inversa con la letra A, y arriba le colocamos un menos 1. ¿sí? Esto significa inversa. ¿sí? Ponemos acá. La inversa la vamos a escribir siempre como A elevado a la menos 1. Bueno, si, si en lugar de utilizar la letra A para denotar la matriz, utilizamos la letra B, entonces la inversa vendría a ser B y arriba le ponemos un menos 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a seguir esta formulita. Entonces, colocamos la fracción 1 sobre dos barritas y la A. 1 ¿sí? sobre el determinante de A. Vamos a ponerle aquí, que es lo que estamos haciendo ahí. Esto de acá significa determinante... de A. Listo. Por eso es, es importante calcular primero el determinante. Si el determinante es diferente de 0, entonces nosotros podemos armar esta fracción. Por ejemplo, vamos acá arriba. Esto nos dio menos 15. Entonces nosotros podemos armar la fracción 1 sobre menos 15. Eh, 1 sobre menos 15. Si nosotros queremos, también podemos expresar este 1 sobre menos 15 en forma decimal. Por ejemplo, aquí en la calculadora yo escribo 1 dividido menos 15. Y eso me da menos -0, 0.066666. ¿Listo? Entonces, bueno, este número vale menos 0,666. Lo copié bien, sí. Listo, o sea, esto lo podemos calcular porque el número menos 15 es diferente de 0. Pero cuando la matriz no tiene inversa, entonces si nosotros intentamos armar este número, nos quedaría algo de la forma 1 sobre 0. ¿Y cuánto es 1 sobre 0? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es 1 sobre 0? Tomen las la calculadoras de, del celular o si tienen la calculadora científica y escriban 1 dividido 0. Por ejemplo, aquí en Desmos, 1 dividido 0. ¿Qué me da? Undefined. ¿Eso qué significa? Que no se puede. ¿sí? La calculadora, Las calculadoras científicas, cuando uno introduce 1 dividido 0, también votan botan error o algo así. Sinta, error de sintaxis, cualquier cosa. Eh, de pronto, no sé, la, la del celular, eh, me miro acá en el, en el mío, o sea, a ver si también me vota error, porque... Alguna vez me pareció que introduje 1 sobre 0 en la calculadora y me votó 0, pero por error, ¿sí? No, aquí en, en mi calculadora le introduzco 1 sobre 0 y dice, no se puede dividir. Esto se debe que dividir esta división, o sea, dividir entre 0 no existe en matemáticas, no se puede hacer. Entonces, por eso, cuando el determinante nos da 0, la matriz no tiene inversa, porque esta división no se puede. No se puede. Bueno, entonces, listo. Entonces Volvamos acá, aquí abajo. Y sigamos construyendo la matriz inversa. Entonces, ahora vamos a colocar aquí dos paréntesis. Y vamos a rellenar las entradas de la siguiente manera. Aquí miro porque esta forma nunca me la... Eh, esa fórmula nunca me la prendo de memoria. Entonces, no la, la tengo aquí tan... ¿Están qué? Tan, tan a la, a la, tanto en la cabeza. D menos B. Listo. Vamos a poner aquí la letra D. Aquí la letra menos B. Menos C. Y la letra A. Listo. eso es una fórmula. Cuando ustedes tengan una matriz A, le calculan su determinante. Si el determinante les da diferente de cero, ustedes utilizan esta fórmula para calcular la inversa. Ejemplo. Entonces, hacer aquí un ejemplo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con, con una, una matriz que ya hicimos arriba. Por ejemplo, esta que nos dio menos 15. Menos 3, 2, 0 y 5. Vamos a escribirla aquí. Entonces, supongamos que tenemos la matriz A formada por menos 3, 2, 0. ¿Y qué? ¿Y 15? Y menos 3, 2, 0 y 5. Uh -huh. Y 5. Listo. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el determinante de esta matriz, ¿cuánto es? Entonces pues vamos a poner acá. Eh, eh, vamos a ponerlo como. Menos 3, los 5. Eh, el determinante. El determinante. O sea, esto. ¿Cuánto nos había dado este este, la operación de determinante? Menos 3 por 5, menos 15. Menos 15, menos 2 por eh, 0, 0. Entonces, esto nos había dado menos 15. ¿sí? Este es el determinante de la, de la matriz. O sea, aquí estamos a colocando entre barritas la matriz a el determinante nos dio menos 15 por lo tanto por lo que la matriz por lo que la matriz tiene inversa profe yo tengo una pregunta cuéntame Ahí estamos, pues estamos mirando de una, de una de digamos así, creo que se dice así, ¿no? Una matriz de 2 por 2. Pero yo tengo, cuando ya desde más, de más, digamos así, de más filas, de más columnas, ¿no se podría aplicar el determinante? Eh, de 3 por 3 sí se puede. Y ya ahorita lo vemos. Uh -huh. De 4 por 4 también. Se puede para cualquier matriz cuadrada. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, y así cualquier matriz cuadrada se puede. El problema es la fórmula, ¿sí? la fórmula va cambiando. O sea, esta formulita que, que vimos acá arriba, esta de este procedimiento, únicamente funciona para 2 por 2. Para 3 por 3, ahorita vamos a verla y es otra. Para 4 por 4 no la vamos a ver porque pues las fórmulas son diferentes y pues, no hay... Tiempo para ponernos a memorizar esas cosas ni para practicar eso. Lo importante es que sí se puede, se puede, pero no, lo, no las vamos a ver. Y para matrices que no son cuadradas, o sea, por ejemplo, una matriz de tamaño 2x3, que tiene dos filas y tres columnas, no se puede calcular determinante, no existe. Es lo que yo les coloqué aquí en esta observación. ¿Eh? Los determinantes únicamente existen para matrices cuadradas, es decir, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, etc. Lo digo por una, una, una, una pregunta del taller, ¿sí? Los estoy ayudando. Eh, ¿Saben cuál? A por cuál... eso preguntaba. <risas> Exacto. Solamente se puede para estas matrices, para las otras no. <risas> Bueno, entonces, listo, entonces, bueno, eh, continuemos en, en este. Entonces, como este nos dio menos 15, la matriz tiene inversa. Entonces, vamos a calcular su inversa usando la formulita de acá arriba, esta fórmula. Entonces, vamos a, a colocamos aquí arriba, una, aquí una flechita, escribimos acá A a la menos 1, y vamos a ir escribiendo esta fórmula. Aquí está con letras, pero aquí abajo lo vamos a hacer es con números. Entonces, Noten que aquí, si hacemos la analogía, entonces uno nota que esta A vendría a ser el menos 3, B vendría a ser 2, C vendría a ser 0, y D vendría a ser 5, ¿cierto? Entonces la idea es, teniendo esos números en cuenta, ir escribiendo los, la, los números de este lado. Entonces por eso yo coloco A, a la menos 1 igual, y escribimos 1 sobre, acá va el determinante de A. ¿Cuánto nos dio este determinante? menos 15 aquí está, menos 15 entonces colocamos 1 sobre menos 15 listo, 1 sobre menos 15 es esta partecita luego viene un paréntesis coloco entonces el paréntesis y también el, el otro de cierre de una vez aquí me aparece la letra D o sea, acá yo tengo que escribir la letra D en esta matriz, ¿quién vendría a ser D? Ustedes miren las, las posiciones, ¿no? Este menos 3 hace el papel cinco. de esta. Exacto. 5. O sea, D es la última posición, esta de aquí. Y esa posición en este ejemplo la ocupa el número 5 entonces D es 5, entonces de una vez acá colocamos 5, ¿sí? colocamos el número 5, ¿listo? Luego acá viene, al ladito de, de esto viene la letra menos B, ojo ahí, ahí dice menos B, entonces vamos a la matriz de acá y ubicamos quién es B, entonces B quién es, B es el número que está en la segunda posición de la primera fila, ¿sí? Así como A Dos. es menos 3, B es 2, exacto, 2. Pero acá dice menos B. Entonces, ¿qué número tendríamos que escribir aquí? Mm. Menos B, ¿sí? <ríe> menos 2, digo. Menos 2. Lo único que hacemos es anteponerle un menos al 2. Porque la fórmula dice que yo tengo que escribir es menos B. Si B es 2 y yo le tengo que anteponer un menos, entonces el 2 se convierte en un menos 2. Menos B vendría a ser menos 2. Le antepongo un menos y ya. Bueno, Continuamos ahora con la tercera casilla de acá. ¿Sí? Acá dice que tenemos que escribir menos C. ¿sí? Aquí va menos C. Entonces buscamos quién es C. Entonces vamos A, B, C. Ahora C. ¿Quién vendría a ser C en, en esta matriz? No, cero, profe. Exacto, cero. Ponemos entonces... Pero acá nos están preguntando es menos c. Entonces vendría a ser menos cero, ¿sí? Exacto. Entonces aquí tendríamos que poner menos cero. Pero pues el menos no hace nada cuando uno se lo antepone al cero. Entonces simplemente dejamos el 0 solito. Menos c es lo mismo que cero. Si acá no hubiera, si, si c hubiera sido 4, entonces acá tendríamos que colocar menos 4. Si C hubiera sido menos 20, entonces acá tendríamos que colocar 20. ¿sí? Lo importante es que el número que escribimos acá tiene que tener signo opuesto al que tenga C. ¿sí? Porque acá nos están diciendo menos C. Y la última casilla. Acá dice A. Entonces buscamos eh, quién es A. Ándale, yo aquí, aquí, aquí arriba había colocado que A era de Ver, d es 3, d es menos 3, perdón eh, d es menos 5, perdón, yo, yo, yo, acá había escrito esto aquí había, sí, es 5, había escrito aquí mal, perdón listo, listo entonces la última casilla va a la letra A buscamos quién es A entonces hacemos la comparación quién vendría a ser la letra A 5, profe. Exacto. Entonces, A es 5. Y concluimos escribiendo el número 5. Eh, A, es, A es. No, eh, A es 5. ¿Seguras? ¿Segura? ¿Segura de que A es 5? Estamos comparando esta matriz con esta de acá abajo. A. Aquí. B. Aquí. C. Aquí. Y de aquí. ¿Tres, profe. Tres. En la primera, ¿sí? Es la primera que aparece aquí. A es menos tres. Menos tres. ¿Sí? Aquí uh -huh. tiene, un, tiene un menos. Entonces, es toda ella. Entonces, A es menos tres. Y listo. Listo, eso sería entonces la, la matriz inversa de la matriz A. Este número, que, esta matriz que tenemos acá. Es simplemente pues, ir reemplazando letra por letra, acorde lo, a lo que diga. Vamos con otro ejemplo. Entonces, bueno, eh, vamos a hacerlo por aquí, eh, por aquí abajito. Bueno, este es otro, un ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, bueno, matrices de 2 x 2. Vamos a, a inventarme cualquier matriz de 2 x 2. Entonces, supongamos que tengo una matriz A. No sé, ¿quieren, quieren ustedes decirme los números? A ver. Una matriz de 2 x 2, la que quieran. O del taller. Cuatro. Si me dan alguna del taller, puede ser, pero, pero ustedes tienen que eh, decirme todas las operaciones, ¿sí? Menos cinco. Listo, a ver. ¿Qué más? Eh, siete. Listo. ¿Qué más? Menos 2 y 10 Entonces, bueno, tenemos esa matriz Vamos a calcularle su inversa Entonces, Primer paso, calculamos el determinante de esta matriz Entonces, Escribimos aquí la letra A entre barritas Y cambiamos estos paréntesis por barritas Porque le vamos a calcular el determinante Listo, entonces, ¿qué coloco acá? ¿Cuál es el primer número que tengo que escribir aquí? Aquí es producto de la diagonal principal, ¿sí? ¿Cuánto da ese producto? que a mí no me sale, profe, lo que usted está haciendo acá. No se ve nada. ¿Mm? Sí. O sea, no me, sale. no me sale. Me sale la el a y el... Sí, no. O sea, me sale la pantalla, pero no me sale lo último. Me sale la A el... y los paréntesis, pero no me sale lo que escribiste ahí adentro. No sé si es el internet. Eh, aquí, al acabo de... Por ejemplo, ahora mismo estoy mostrando la calculadora. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Ves una, una calculadora? Desmos, dice desmos. A ver, voy a, a poner a, otra vez a compartir. Listo. Ahora mismo, eh, ¿ves la calculadora? Una calculadora. No, profe, yo ahorita la pantalla está así negra. No diré que es mi internet, profe. Sería, intenta salir y volver a ingresar. Listo, profe, ya la, estoy viendo la calculadora de Edmund. Listo, malo que sé. Se... Ahora, bueno, ahora lo acabo de mover a la pantalla que, que estaba compartiendo ahorita. Ahora dice ejemplo, dice A igual menos 5, 7, menos 2 y 10. Y a, abajo tengo dos barritas y tengo menos 5, 7, menos 2 y 10 y una línea de color eh, como verde, ¿sí? ¿sí? profe, ahorita sí ya. Listo. Listo, entonces estamos calculándole el determinante a esta matriz. Entonces, producto de la diagonal principal, menos 5 por 10. ¿Cuánto es? Menos 50. Esto, ponemos ahí, menos 50. Luego viene menos producto de la otra diagonal. Sería entre paréntesis 14, menos 14, ¿no? Exacto, menos 14. Y ahora rompemos los paréntesis. Entonces quedaría menos por menos. Más y 50 más 14. ¿Cuánto es? Menos 64. ¿Menos o más? No, es aquí son, son positivos. 50 es positivo y 14 es positivo. 50 más 14, 64. 50 le sumo 10, 60. Y 4, 64. Listo, entonces nos dio 64. ¿Eso qué significa? ¿Que la matriz tiene inversa o no tiene? Sí, profe. Sí tiene inversa. Escribimos, la matriz tiene inversa. Bien, ahora vamos a proceder a calcular la inversa, ¿sí? Coloco aquí, calculamos la inversa. Vamos oh, a aquí, aquí con esta. Pero ahí me confundí, el, el 50, porque queda positivo? ¡Ándale! ¡Qué pena contigo! <ríe> eh, sí, eh, qué pena. No, qué pena, acá no no lo había visto. <ríe> Tienes razón, aquí tengo un error, yo <ríe> era el que, el que estaba mal. <ríe> no, <ríe> ese, ese no era el resultado. <ríe> 9, no lo, había, no lo había visto, estaba mirando, mirando viendo mal. Entonces, bueno, volvámoslo a hacer. Era para ver si estábamos atentos. Sí, sí. Listo, correcto. Menos 50 más eh, 14. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuánto da, ¿Cuánto da esto? 36. Menos 36. Eso, menos 36. Correcto, o sea, acá yo debo 50 euros, pago 14, entonces quedo debiendo 36 euros, menos 36. Listo, entonces igual tenemos la misma conclusión, la matriz tiene inversa, porque nos dio diferente de cero. Y ahora vamos a calcularle la inversa, entonces le vamos a escribir aquí abajito. Eh, voy a, como para tener la fórmula a la mano, vamos a, voy a volverla a escribir aquí. Entonces, vamos a, voy a ir aquí copiando esto para, para verla, a ver. Pero bueno, la idea es que uno empieza con la matriz A. Entonces, en, en este caso, vamos a escribirle aquí la matriz A. Vamos a cambiarle de color. Entonces, vamos a ponerle aquí la matriz A es igual A BCD. A, B, C y D. Y la inversa, que es esta, voy a escribirla aquí. Ahorita pongo esto más grande. Vamos a escribirla aquí. A, a la menos 1 es igual a 1 sobre determinante de A. Abrimos paréntesis. D menos B menos C y A. Listo. Ya está copiado, entonces ya no necesitamos mirar acá arriba. Bueno, entonces la idea es que ustedes... Hagan la comparación y se den cuenta quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Entonces, ustedes miran esto y miran esto y van viendo las posiciones. Entonces, de una vez vamos a ir escribiendo aquí, aquí arribita, vamos a ponerle otro color. Vamos a decir quién vendría a ser A. ustedes ¿qué dicen? Noten que A es la primera casilla. B es la siguiente. Luego C, la siguiente, pero en la siguiente fila, ¿no? Y D, la última. Entonces, hacen la Ay, comparación. A es igual a menos 5. Listo. Menos 5. Menos Escribimos menos 5. B. Siete, menos 2. 7, ah, correcto. C. menos 2 menos 2, exacto, con todos y signos y de 10 el último, y listo, ya con esto ya, ya hemos identificado cada letra de aquí con, cada letra con su respectivo número y esto nos va a servir para hacer el reemplazo en la fórmula, simplemente es que introduzcamos el número que nos dan aquí en cada casilla entonces bueno, ahora aquí abajito vamos a escribir la matriz inversa entonces copiamos todo empezamos copiando todo escribimos aquí A a la menos 1 es igual 1 sobre 1 barrita de división 1 sobre y acá dice determinante de A ¿cuánto nos dio el determinante de A? buscamos por aquí nos dio menos 36 menos 36 entonces ponemos acá 1 sobre menos 36 Listo. Luego vienen las bar, las, los paréntesis. Entonces ponemos acá paréntesis, cerramos de una vez y vamos a ir reemplazando las letras. La primera es la letra D. Entonces buscamos acá arriba cuánto nos dio D. Tenemos que es 10. Entonces colocamos acá un 10. Listo. Luego la siguiente. Acá dice menos B. Buscamos acá y nos están diciendo que B es 7. Si B es 7, entonces menos B, ¿cuánto sería? Menos 7, menos 7, profe. Exacto. Te ponemos ahí el signo. Listo. Vamos, pasamos a la segunda fila. Acá dice menos C. Buscamos aquí C es menos 2. Entonces menos C, ¿cuánto sería? Menos 2, profe. Aquí hay una, una pequeña... como trampita, ¿sí? O sea, C... No, ahí cambian los signos. Exacto. O sea, lo importante es que los menos lo que hacen es cambiarle el signo al número. Si el número es positivo, pasa a negativo. Pero si es negativo, entonces pasa a positivo. Acá con el B, el B era un 7, y el 7 era positivo. Al escribir el menos B, entonces se volvió un negativo, porque se convirtió en un menos 7 pero aquí con el C la cosa es diferente, porque C nos están diciendo que es menos 2, y le tenemos que anteponer un menos, entonces menos por menos es más, por lo tanto se convierte en un 2 positivo, ¿sí? ahí está. Y por último la letra A, ahí nos dice que es menos 5, pues pegamos el menos 5, y listo, listo, eso, eso, eso es todo lo que, lo que hay que hacer ahí. ¿Preguntas? Profe, o sea que ahí siempre que por ejemplo el, el número tenga, digamos así, ambos ambos números tengan el signo menos, pasaría el otro positivo, como la ley de los signos también se aplica ahí. Exacto, siempre, sí, siempre vamos a aplicar la ley de los signos. La ley de los signos la, la aplicamos en todo lo que aparezca, en todo lo que lo requiera. Si un número es positivo y le vamos a anteponer un menos, entonces se convierte en negativo. Pero si un número es negativo y le anteponemos un menos, entonces pasa a positivo. Correcto, siempre. Bueno, entonces listo, estos serían lo, los determinantes de 2 por 2 y las matrices inversas de 2 por 2. Ahora eh, vamos a estudiar los determinantes de 3x3 y las matrices inversas de 3x3. Bueno, creo que con las matrices inversas de 3x3 vamos a, Eso sí lo voy a dejar como punticos extra porque no, no, no nos alcanza el tiempo y, y bueno, eh, no quiero sobrecargarlos de, de información. Así que únicamente vamos a, a estudiar los determinantes de 3x3, que esto sí, sí, sí sé que los, los podemos entender el día de hoy. Entonces, bueno, pasemos a... O sea, que lo de, la, lo, de la, lo, de la, lo de la inversa que haría hasta ahí, hasta donde queda. Hasta ahí no se hace, hasta, no se hace nada más. Listo, vamos a, a ver aquí el, el taller. Me refiero, yo me estoy refiriendo es al punto 5, ¿sí? Al 5C, este de aquí. Que pide calcular la inversa de esta matriz de aquí, que es 3 por 3. Entonces, esta la voy a dejar como puntos extra. O sea, esta no la evalúo si ustedes no la hacen. Y si la hacen, pues puntos extra. Lo demás. Eso, profe, así. <risas> Listo. Lo demás sí se puede. Eh, incluso si ustedes se quieren ganar estos punticos extra, como les digo, hay programas en, en Internet que calculan estos determinantes y, y le muestra a uno el procedimiento. ¿Mm? Queda de tarea averiguar eso. Entonces, como puntos por hacer la investigación. Eh, listo, entonces, bueno, eh, noten que el 5A, este sí lo podemos hacer con lo que acabamos de ver, el 5B también. Bueno, el, el punto 4, también este lo pueden hacer, este también lo pueden hacer. Noten que no, no son difíciles estos dos, simplemente es producto de la diagonal principal menos el producto de la otra. Listo. Ahora, lo que resta de la clase, vamos a a aprender a hacer este, ¿sí? Lo que resta de la clase. Eh, 4D. Creo que ya saben la respuesta, ¿no? ¿Existe el determinante de la matriz B del ejercicio 3? ¿Sí o no? O sea, ahí me estoy refiriendo es a esta de aquí. ¿Si ¿Sí existe o no existe? Sí. Sí, ¿por qué? Porque son de tres. Eh, la primera es de 3x3, tres tres, la segunda de 2x2 dos dos, y la última de 3x3. Tres tres. Sí, sí, sí, eh, el determinante de la matriz B. Vamos a escribir aquí. Creo pues, si, es si no estoy confundida. <risa> ¿Cuál es la matriz B? que encerré en cuadritos, ¿sí? Esta es la matriz B. Me están preguntando, es por la matriz B del ejercicio 3. Y este es el ejercicio 3. Y la matriz B es esta del medio que acabo de encerrar. Voy a, voy a volverla a escribir aquí. Menos 1, 0, 0, menos 1, 1 y 0. Listo. Esta es la matriz B por la cual me están preguntando en este ejercicio. Entonces, primera pregunta. ¿Qué tamaño tiene esta matriz? Ah, no, profe, ahí sí te confundía. Es de 3x2. Exacto. 3x2. Pues sí, 3x2. Entonces. Sí, ahí ahorita... sí, no había visto bien. Exacto. <risa> a esa no, se le en esa no se aplicaría, profe. No se puede. Exacto. Sí. No. ¿Por qué no se puede? No. Porque no es. es Una palabrita, profe. No me acuerdo. Porque no es. <ríe> ¿Por qué no es qué? A ver, vamos acá a, la, a, la, a, la, a lo que hemos hecho, a ver dónde está. Listo, creo que ahí ya, ahí se ve donde. En la observación. Los determinantes únicamente existen para matrices cuadradas. Es decir, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, etc. Entonces, ¿la, la respuesta cuál sería? Porque no es... Una matriz cuadrada. Exacto. No es cuadrada, sí, matriz cuadrada. Y listo, no hay nada más que, que argumentarle a eso. Eh, si a uno se le olvida la palabra cuadrada, pues uno podría decir porque no tiene la misma cantidad de filas y columnas, ¿sí? Tiene tres filas. Ah, entonces voy que decir eso y vean, me, que sé que no. Sí, también es válido, eso no, no es... También, también. Porque precisamente decir eso, decir que no tiene la misma cantidad de filas y columnas, eh, significa decir que no es cuadrada. Listo, bueno, entonces eh, continuemos. Entonces, yo, ya ustedes resolvieron el, el, los puntos 1, 2 y 3? Yo tengo el 1 y el 2. Mm, bueno, sí, tienen que. Si sí, a sí, uno, uno le coge el tiempo y. Es que el 3 sí es como el más larguito del taller. ¿sí? No, no les coja tanto el tiempo para, para hacerlo. Bueno, sí, vamos con el... el 3 es donde yo casi, casi, el 3 casi no, la verdad ese que sí casi no lo he El 3 está complicado. Mm, es mirándolo, por ejemplo, el 3 dice el numeral A, suma, suma restas y multiplicación por escalares. O sea, acá dice A más B, entonces ustedes toman la matriz A y la suman con la B. Bueno, mira si se pueden sumar. ¿sí? ¿Será que A y B se pueden sumar? No. ¿Por qué? Porque tienen tres columnas y tres filas. Y B nomás tiene dos columnas y dos filas. Exacto. Entonces, entonces Ajá. esta, entonces aquí nada que hacerle. Esquieren la razón y listo. Luego viene A más C. ¿Se pueden sumar? Sí, profe. Ahí se puede, 3 por 3 ambas. Entonces, la suman, entrada por entrada y listo. Eh, eh, ahí de igual manera averiguan B más C, A menos B. También ahí ustedes miran si se pueden restar o no. Lo importante es que para suma y resta, tienen que ser obligatoriamente del mismo tamaño. Porque la idea es operar entrada por entrada. Y si no tienen el mismo tamaño, habrá alguna entrada que no van a poder operar con la otra. Pues no se va a poder. Pues miren, aquí este es el mismo argumento que ustedes den con A más B. A menos C, bueno, ahí se puede. Menos 7B, o sea, simplemente es multiplicar la matriz B por menos 7. Cada entrada la van a multiplicar por menos 7. Y lo que estamos verificando es el afianzamiento de la ley de los signos. Que multipliquen bien cada entrada. Bueno, luego pasan aquí al, al numeral B. El numeral B es como el, el más larguito porque son productos, ¿sí? Lo que vimos en la clase anterior de los colores. Entonces, tiene, tiene su, su trabajito. Pero también hay unas... Vimos una, la regla para poder multiplicar matrices, ¿sí? Entonces, no todas estas que puse se pueden multiplicar. O sea, tienen que hacer la verificación que hacíamos en la clase anterior de del de número de, de columnas de una coincida con el número de filas de la otra. Vuelven a, a mirar la grabación si, si hace falta... Recordar algo. En, luego vienen las traspuestas. Recuerden que las traspuestas la, la practicamos en la clase anterior. Simplemente es convertir filas en columnas. Y sale. Entonces, este puntico eh, no, es, no es largo. Y el último de acá, combinando operaciones. Es combinar operaciones. Es ir haciendo paso por paso lo que me están diciendo aquí. Por ejemplo, acá dice a a la t. Pero a, a la T, o sea, la traspuesta de T, ustedes ya la habrán calculado aquí arriba. Ustedes ya saben cuál es. A esa matriz la multiplican por 3 y la escriben. Luego viene menos -4 -4 4C. Toma la matriz C, que está aquí, esta, y la multiplican por menos 4. La escriben. Luego viene la identidad de 3 por 3 elevada a la 7. Eso también lo estudiamos en la clase anterior, ¿no? Las matrices de identidades quedan quietecitas con respecto a la multiplicación. O sea, si yo les pido a ustedes... La que más me... fácil. Exacto. Exacto. Exacto. O sea, si yo hubiera, en lugar de haber colocado un 7 arriba, hubiera puesto el número un millón, seguiría siendo fácil, ¿sí? Y pues ahí ustedes obtienen tres matrices, las operan entre sí, las suman, y ahí está el ejercicio de listo Entonces, eh, yo, yo les estoy dando todas las herramientas. O sea, yo, yo sé que esto tiene cierto, cierto nivel de dificultad, pero pues trato de, de no complicarnos tanto realmente. Hay muchas propiedades acá que están escondidas y no, la, no las menciono para no alargar tanto. Lo, lo básico, ¿no? Eh, para para utilizar algunas cosas de aquí. Digamos, este, esta unidad nos sirve para afianzar la ley de los signos o números con diferentes signos. Y algunos los determinantes que son importantes los vamos a, a ver la próxima unidad. Que vemos los sistemas de ecuaciones. Profe, sí, profe sí. si encuentra un signo que no es, es porque también estamos mirando si usted está atento. <risa> claro, también, sí, y también, Mario. <risa> Correcto, sí. Sí, sí no, no, no, se preocupen así de, de tanto, ¿no? Tampoco es que lo los vaya a tirar a, a rajar ni nada de eso. Y, y sí, en la otra unidad aplicamos esto, hay algunos ejercicios en el taller 2 que tienen que ver con aplicaciones, algunas cosas de, de economía, entonces, lo, que, lo que nos interesa, ¿no? las la aplicaciones de esto. Pero pues, eh, la teoría es importante para poder aplicar las cosas. Bueno, entonces listo, eh, en lo que quedemos vamos a practicar un determinante de 3 por 3, y ya con eso eh, finalizamos. Creo que vamos a hacer por ahí unos 2 o 3. Entonces, bueno, vamos a, a ponerlos aquí. Determinantes de 3 por 3. Con un ejemplo. Eh, eh, aquí sí no voy a dar, dar una fórmula porque este definitivamente es más fácil de entenderlo con, con un ejemplo específico. Vamos a poner aquí primero el color. Este color es verde, azul. Bueno, entonces, supongamos que a nosotros nos dan una matriz, nos están pidiendo calcular un determinante de 3 por 3. Vamos a, a dar uno que yo tenga por aquí escrito. A ver. A ver, 5, 8, 0. Vamos a escribir aquí. Entonces, bueno. Con los números 5, 8, 0. Luego menos 4, 2 y 1, menos 4, 2 y 1, 7, menos 1 y 9, 7, menos 1 y 9, listo, me están pidiendo calcular ese determinante, ¿vale? es, es un determinante de 3 de por 3, porque pues la matriz, esta matriz tiene 3 filas y 3 columnas, entonces, ¿qué resulta? O sea, no podemos utilizar el procedimiento que hicimos arriba. Eh, arriba, lo que uno en el de 2x2, dos dos, lo que uno hacía es producto de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. ¿sí? Resulta que aquí la situación no funciona de esa forma. O a uno le gustaría que funcionara así, o sea, producto de esta diagonal menos el producto de la otra. Y sale, pero pues lamentablemente no. No, no es así la operación. Lo que vamos a hacer ahorita... En, en algunos textos ver, lo llaman regla de Sarrus. Zarrus con S con Z. No, no se ve como raro. Es con S. ¿Sí? Si ustedes quieren buscar información extra de lo que vamos a ver, a ver buscan por regla de Sarrus y encuentran muchos videos en, en YouTube. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primer paso. Lo que quiero que hagamos es repetir la primera... Noten que eso, esta matriz tiene tres columnas, ¿no? Columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces lo que vamos a hacer es repetir la primera columna y la segunda y la vamos a escribir aquí, aquí al ladito. Aquí vamos a escribir columna 1 y aquí columna 2. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces coloco acá 5, 8 y 0. Esta es la columna número 1, la acabé de repetir. Y aquí al ladito coloco la columna 2. Menos 4, 2 y 1. Listo, ese es como el primer paso del procedimiento. Repetimos la, la primera y la segunda columna a la derecha del determinante. 5, 8 y 0, lo escribo acá. 5, 8 y 0. Menos 4, 2 y 1, lo escribo acá. Menos 4, 2 y 1. Bueno, pues, voy, a, voy a borrar esos números que poné. coloqué acá arriba para que no me estorben. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, voy a comenzar a trazar diagonales, de cierta manera. Entonces, me voy a parar aquí en la primera entrada, en este 5, y voy a trazar una diagonal de arriba a abajo, izquierda a derecha. Entonces, me paro acá y trazo una diagonal así. Noten que esa diagonal toca tres números, es la diagonal principal. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar esos tres números entre sí, y el resultado lo vamos a escribir aquí. Entonces hacemos 5 por 2, 10. 10 por 9, 90. 90. Y escribimos aquí 90. Listo. Ahora vamos a trazar otra diagonal, pero ya no, lo vamos a, ya no vamos a empezar aquí en el 5, sino al ladito del 5, en este menos 4. Y trazamos una diagonal de la misma manera, ¿no? De izquierda a derecha, arriba a abajo. Así. Listo. Entonces notemos que también tocamos tres números. Y de igual manera los vamos a multiplicar entre sí. Menos cuatro por menos uno por cero. ¿Cuánto da eso? Cero, profe. Exacto, eso da 0. Menos 4 por menos 1, pues da 4 positivo, pero cualquier número que multipliquemos por el 0, pues da 0. Entonces, ahí el resultado es 0. Listo. Ahora, pasamos al siguiente número. Ya no vamos a pararnos en menos 4, sino que ahora nos vamos a parar en la siguiente entrada, a la derecha, en este 7. Y trazamos una diagonal. Así. Y volvemos a hacer lo mismo, producto de los tres números que se cortaron. Que tocó la diagonal. 7 por 8 por 1. ¿Cuánto es? 56. Exacto. Ponemos acá 56. Bueno, ahora lo que, va, lo que vamos a hacer con estos tres números simplemente es sumarlos entre sí. Operarlos entre sí. Entonces, acá de este lado tenemos 90, aquí tenemos 0 y acá 56. ¿Cuánto daría la suma? de estos, 90 y 56 ¿cuánto es? 146 Exacto. 146 ponemos 146 listo entonces de este lado salió el número 146 noten que el 90 es positivo a veces de pronto uno le si quiere le coloca acá el más que salió positivo este pues si uno lo quiere le pone más y este más, todos son positivos por lo tanto todos se suman si alguno de ellos fuera negativo entonces le respetamos su signo y simplemente operamos acorde a él. Si es menos, entonces pues restamos y así. Bueno, estas tres diagonales que acabamos de trazar aquí, yo las llamo diagonales positivas. Positivas en el sentido de que simplemente multiplicamos los números que tocan entre sí y los dejamos quietecitos. Entonces, acá yo suelo colocarle al, un signo más aquí, signo más aquí y signo más acá. Porque simplemente multiplicamos los números... Y los escribimos tal y como quedaron. Ahora vamos a trazar unas diagonales de color rojo. Y son las diagonales que yo llamo diagonales negativas. Vamos a ver por qué. Bueno, ahora ya no nos vamos a parar ni en el 5, ni en, el, ni en este menos 4, ni en este 7. Ahora nos vamos a parar en el lado opuesto. ¿sí? Es decir, en este número de acá, en este menos 4. Y vamos a trazar una diagonal de derecha a izquierda arriba abajo. Entonces paramos acá y... ¡Chum! Trazamos la diagonal. Noten que esa diagonal toca también tres números. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar esos tres números entre sí y al resultado que obtengamos le vamos a cambiar el signo. ¡Ojo! Acá está la diferencia entre las diagonales que tracé de color verde. Las de color verde multiplicábamos los números entre sí y los escribíamos a, tal y como salían pero las que voy a trazar de color rojo, vamos a multiplicar los números entre sí y al resultado le cambiamos el signo. Para recordar eso de cambiar el signo, aquí, al, al, aquí en la flechita esta le colocamos el signo menos. ¿eh? Para recordar que al resultado le cambiamos el signo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Menos 4 por 8 por 9. ¿Cuánto da eso? Activirlo como por aquí. Menos 288. Menos 288. Sí, listo. Yo, yo no estoy haciendo la operación. sí Creo que sí. Listo. Ahí, este, ahí salió un número menos. ¿sí? Salió negativo. Pero aquí ya no, aquí no vamos a escribir ese número, sino que le cambiamos el signo. ¿Cómo quedaría? ¿Menos? Eh, otra vez, que no entendí Liz. O sea, eh, menos 4 por 8 por 9 da menos 288, ¿sí? Sí. Listo. Ese es el producto de estos tres. Pero aquí no vamos a escribir menos 288, ¿no? Sino que al número que sale de ahí le vamos a cambiar el signo. Si el número es negativo, Pero entonces positivo. pasa, pasa a positivo. Y si es positivo, pasa a negativo. En este caso el número es negativo, por lo tanto, aquí tendríamos que escribir más, más 288. Eso. Si queremos, aquí le, le colocamos el más, más 288. Listo, más 288. Quedó, salió positivo. Perdón. Bueno, listo. Entonces, ojo, esta es la única diferencia entre las de color rojo, las diagonales de color rojo y las de color verde. Las de color verde sal salían, eh, simplemente multiplicábamos los números entre sí y los escribíamos. Las de color rojo, además de multiplicarlos entre sí, les cambiamos el signo al resultado. Entonces, bueno, ahora nos vamos a parar en la siguiente entrada a la izquierda y vamos a trazar una diagonal de arriba abajo, derecha a izquierda, ¿sí? Así. Y hacemos lo mismo. Multiplicamos los números entre sí y al resultado le cambiamos el signo. Entonces tenemos 5 por menos 1 por 1. ¿Cuánto da eso? Menos 5, profe. Exacto. O bueno, 5 más 5. Menos 5, cambiamos signo, más 5, queda más 5. Y por último, nos paramos en la siguiente entrada a la izquierda. Y trazamos la diagonal. André, me quedo, quedo torcida. Bueno, Listo, trazamos la diagonal, la última diagonal ya. Y volvemos a hacer lo mismo, producto y cambiamos signo. Pero, profe. Cero, Cero. menos cero, realmente el cero, pues no importa qué signo le pongamos, vayamos a poner, es cero. Ahora, simplificamos estos números, ¿eh? 0 más 5 más 288, ¿cuánto es? Eh, 293, ¿sí? 190, ¿sí? 293. Y para finalizar, terminamos de simplificar este par de números que conseguimos, el, el rojo y el verde, ¿no? Los simplificamos, los sumamos. 293 más 146, ¿cuánto da? 439. Exacto, exacto, entonces 439. Y este es el resultado, este es el determinante de la matriz. Si queremos aquí arribita, colocamos igual 439. Listo, listo, eso es, este es, esto, en esto consisten los determinantes de 3 por 3. Mediante la llamada regla de Sarbus. Esta es una, una manera. Eh, si ustedes buscan en internet, puede que encuentren otras. Lo que sí es importante es que así ustedes encuentren en otras maneras. El resultado siempre va a ser, en este caso, 439. ¿sí? Es un procedimiento, digamos, requiere cierta práctica. Mm. Pero pues no es imposible de hacer. Que ustedes tengan en cuenta de trazar primero tres diagonales hacia la derecha, ¿sí? la, la que tracé aquí de color verde, respetarle su signo a los productos, los escriben, simplifican y eh, tienen el, el, un número. Y luego trazan otras tres diagonales de color rojo, de derecha a izquierda, y recuerdan cambiarle el signo a los productos. ¿sí? Simplifican y tienen el resultado. Eh, eh, Por otro en internet consiguen, hay otros videos que la clave aquí es que yo repetí la primera y la segunda columna a la derecha sí, aquí afuera esto resulta que tiene mucha simetría hay unos videos en internet que lo que hacen es repetir la segunda y la tercera columna a la izquierda o incluso repetir la primera y la segunda fila pero aquí abajo o arriba, bueno, tiene, tiene muchas mucha variantes realmente eh, la idea no es aprenderse todas con entender una es suficiente entonces bueno, esta es la que yo explico ¿Tienen alguna pregunta? Profe, eh, eso en, por ejemplo ya donde uno va solucionando eso, lo, yo lo puedo hacer, digamos, así en, en, así a mano y le, pues, le, le tomo y le subo allá pues al trabajo como tal, porque es que para escribir eso así en ese en Word es muy complicado. Ah, sí, no, no, no sé. Se se <ríe> sí, le, le toman foto. Profe, sí, porque yo lo que estoy haciendo es hacer haciendo las de blog y pues escanearlo. Y uh -huh. pasarlo a PDF. Uh -huh. Sí, eso. Lo, eh, lo importante es que entreguen un, sí, un solo sí. documento, uno solo. No me vayan a cargar como 10 hojas por aparte porque es que es complicado. Pero claro, ya uno <risa> carga todo pues, en, el, en el trabajo que uno vaya a mandar, que ya sería en Word, entonces ya, ya inserta todas las hojas ahí. Pues yo siempre lo hago así porque es que en Word queda muy complicado para uno escribir todos estos números y se demora mucho. Uh -huh. Sí, sí, es, es, es complicado realmente, sí. En los matemáticos o los científicos, cuando tenemos que escribir símbolos, utilizamos es otro, otro lenguaje para, para redactarlo. Es, es, es la otra pantalla que yo a veces uso, donde escribo los símbolos. Es un poquito medio rápido, pero sí, en Gore es demorado. Eh, vamos a practicar un último ejercicio sobre eso para terminar de, de entender este, este concepto. ¿Listos? Pues vamos a ver una que tenga por aquí. A ver... Bueno, vamos a escribir esta aquí abajo. Entonces, nuevamente un, un ejemplo de un determinante de 3 por 3. Entonces, eh, 3, 7 y 2. 2, menos 1 y menos 4. Menos 3, 0 y 5. Listo, me están pidiendo calcular ese determinante. Entonces, primer paso, repetir la primera y la segunda columna a la derecha. Entonces, escribimos aquí 3, 7 y 2. Primera columna y luego aquí al ladito la segunda, 2, 2, eh, menos 1 y menos 4. Listo. Y ahora comenzamos a trazar las diagonales. Entonces, primero las diagonales positivas, las de color verde. Entonces, siempre me paro aquí en la primera entrada, en este 3. Y trazamos este producto. El resultado lo colocamos acá. Entonces, Yo aquí pongo un signo más, simplemente para recordar que esas diagonales son positivas. Simplemente multiplicamos y se le respeta el signo que salga. Si sale positivo, pues queda positivo. Si sale negativo, queda negativo. Bueno, voy a, a seguir trazando las diagonales. Y ahorita, ahorita escribimos los resultados. Entonces, luego me paro en la siguiente diagonal. Esta de aquí. Producto de todo esto. Y escribimos el resultado. Luego la siguiente diagonal. Producto de todo esto. Y escribimos el resultado. Estas son las tres diagonales positivas. Bueno. Eh, bueno, antes de escribir la roja vamos a comenzar a escribir los resultados. Entonces, bueno, primera diagonal, ¿qué número va aquí? Menos 15, profe. Correcto, sí. Menos 15. A veces lo que, lo que uno hace es primero escribir el número y luego le, le decidir el signo. ¿no? 3 por 1 por 5 es 15. Y como hay un menos acá, pues solamente hay uno, entonces menos 15. Listo. Siguiente diagonal. 2, 0 y 2 pero bro. Listo, y sale 0, eso no importa qué signo le quiera poner. Y última diagonal de aquí, positiva. Menos 3, 7 y menos 4. Si primero decidimos su signo, su número, perdón, su valor. Entonces, 3 por 7, 21. Menos, men, menos 25, profe. Okay. Eh, eh, me toca, estoy colocando algún número. Eh, es, me está, menos 84. 3. 7 y 4. 7 y 4. Menos 84. Eh, este número de aquí es un 7. ¿sí? ¿Parece 7? A ver. Menos, eh, menos 84 o más 84? Menos, profe, menos. Ahí va un 84, sí. 3 por 7, 21. Y 21 por 4, 84, sí. Pero el signo, no sé, estoy como dudando del signo. Positivo. Este es menos, este es más y este es menos. Menos por menos es más sale positivo, y como estamos en, la, en las diagonales que respetan signo, entonces sigue siendo positivo, quedó positivo. Simplificamos. Entonces de este lado tengo menos 15 más 0 más 84. ¿Cuánto da eso? Es respetando la simplificación, o sea, el primero de acá es negativo. Entonces, pues, eh, acá debo 15 euros y, y tengo 84. Entonces, ¿cuánto me queda? 69. Exacto, entonces, eh, 69. Listo, entonces, bueno, estas son las diagonales positivas. Ahora vamos a trazar las diagonales negativas. Nos paramos en el lado opuesto, de aquí, y trazamos una diagonal. Noten que siempre la diagonal toca tres números, producto de esos tres, y les cambiamos el signo. Luego viene la diagonal de la izquierda. Nos paramos en este 3 y trazamos una diagonal. Son negativas, diagonales negativas. Y la última, nos paramos en el siguiente, trazamos la diagonal y cambiamos el signo. Noten como siempre son tres diagonales por cada lado. Y esas diagonales siempre cortan tres números. Siempre es así. Bueno, entonces ahora comenzamos a escribir los números. Primera diagonal de aquí, de, de derecha a izquierda, 2, 7 y 5. ¿Cuánto da el número que tengo que colocar aquí? ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto es que, es que otra vez me quedó negra la pantalla? No me alcanzo a ver los números. Ándale, pero entonces si quieres salir y vuelve a ingresar para que puedas verla. O, ah, pero yo ahorita la había cancelado. La, la cancelo y la vuelvo a poner entonces. Listo, ya la vuelvo a poner. Espera, espera un, unos segunditos a que vuelva a aparecer. Listo, Me, me dice cuando aparezca. Ahí tenemos que poner los resultados, profe. Sí, estamos acá entonces en, en, la, en la diagonal 2, 7 y 5. ¿sí? La primera diagonal roja. 2, 7 y 5. Entonces, producto de esos números, y al resultado le cambiamos el signo. ¿sí? Estamos en las diagonales rojas, las que cambian signo. Entonces, 2 por 7, tan. Por 5, tan. Es más fácil, 5 por 7, 35. Y 35 por 2, Menos 70, profe. ¿No hay que decir los resultados? Exacto, sí, sí, eso, eso, eso, exacto. Menos 70. Listo. En el producto sale positivo, pero como le tenemos que cambiar el signo, sale un menos 70. Listo. Siguiente diagonal. 3 por 0 por menos 4. 0 en el siguiente, profe. Listo. Ya apareció un 0, listo. No hay, no, no hay que poner ningún signo. Si le quisiéramos poner un signo, sería entonces el más. Porque este producto, pues acá hay un menos, ya menos, pero cambiamos el signo. Pero realmente no importa con el cero, no, no vale la pena ponerle signos. Y la última diagonal: menos 3 por menos 1. Menos 6. Exacto. Menos 6. Listo. Menos 3 por menos 1, eso es 3 positivo. 3 positivo por 2 es 6. Sale positivo, pero cambiamos signo, se convierte en un menos 6. Y simplificamos: menos 6. Menos 70, menos 76, y, menos 76, y terminamos de operar estos dos, menos 76, más 69, menos 7. Exacto, entonces el resultado es menos 7, esta matriz tiene inversa, sí. no la vamos a calcular, pero pues concluimos que la respuesta es menos 7. Colocamos igual aquí, menos 7. Y listo, listo, listo. Esto sería todo. ¿Preguntas? Es el más facilito, profe. Mm -hmm. <ríe> Exacto, sí. El más sencillo. Eh, bueno, quedan, bueno, uno, unos 10, quedan 10 minuticos. Podríamos practicar lo que ustedes quieran. ¿Qué quieren practicar? De cualquier tema de los que ya hemos visto. Necesitan afianzarlo. O, o bueno, podríamos resolver un ejercicio del taller, pero entre todos, ¿no? ¿Cuál quieren? El 3. Ah, pero el 3 es, tiene un montón de ítems. Tiene que ser uno, uno del 3, un, un ítem del 3. <ríe> y un ejercicio en particular del 3. Un problema. ¿Tenés A, B, C o D? El D, profe. ¿El D? Mm. Sí, profe, el D. Ah, pero igual ese necesitamos el resultado de. Mm. El B. ¿no? Vamos a ver hasta dónde lo alcanzamos a llegar. A llegar a ver. Eh, lo que alcancemos antes de las 7 y 50. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, bueno, lo, lo que pide... Eh, eh, a ver. Bueno, o sea, tenemos que calcular 3AT menos eh, 4C más la identidad de tamaño 3 Elevador a 7. Entonces, bueno, este tiene varios problemas en uno. Vamos primero con el, el primero, ¿no? Primero resolver este, primer problema. Este es el segundo problema. Y este es el tercero, ¿no? El más fácil, el tercero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, primero, ¿no? Entonces, calcular 3AT. Para calcular 3AT necesitamos calcular primero AT. ¿sí? Vamos a escribir entonces la matriz A. Entonces la matriz A en el, en el taller es 1, 2, 1, 0, 3 y menos 7, y 6, menos 5 y 0. Listo, está la matriz A. Procedemos a calcular la traspuesta AT. Entonces, la operación de transponer es convertir filas en columnas. Entonces, vamos a ir escribiendo. Eh, vamos, a, vamos a escribir la primera. Bueno, es que hay varias formas de escribirla, de, de, escribir, de empezarla a escribir. Vamos a transformar la primera columna, en la primera fila en una columna aquí. Entonces, bueno, vamos a, a redactar aquí toda la primera columna. ¿Qué números tengo que escribir? El 1, 2, 1. Ah, pero me, me estás diciendo es la, la, la fila. Bueno, díctamela entonces. Bueno, listo. Díctamela. 1, 2, 1. ¿Qué más? 0, eh, 3, menos 7. Listo. Y la última. Ricardo, ¿cuál sería entonces la última, la última fila? 2, 2, 3, menos 5. Eh, o sea, la, la idea es que en la traspuesta escribamos las filas de aquí como columnas acá. Entonces nota que esta es la primera columna, 1, ¿sí? 2 y 1. Entonces la escribimos aquí, pero como fila, 1, 2 y 1. Y así continuamos. Luego pasamos a la segunda columna y la escribimos aquí como la segunda fila. 0, 3 y menos 7. Escribimos acá. 0, 3 y menos 7. 6, menos 5 y 0. Exacto. 6, menos 5 y 0. Listo. Eso es transponer, escribir la matriz traspuesta Entonces ya avanzamos en, en calcular AT. Y acá lo que me están pidiendo es calcular 3 veces AT. Pues, siguiente renglón. Tres veces AT. Simplemente es multiplicar por 3 esta matriz de acá, la que acabamos de conseguir. Entonces, vamos a ir escribiendo cada entrada multiplicada por 3. Entonces, 1 por 3. tras. Luego viene 2 por 3. Listo. Luego viene este 1 por 3. Luego pasamos a la segunda fila. Todo lo multiplicamos por 3. 0 por 3. ¿Cuánto es? 3 o 0? ¿Cuál, no a... ¿Cuál, no número... ¿Eh? ¿Cuál sería el número que va en esta casilla? Estamos multiplicando. La matriz AT está por 3, por 3, exacto. La estamos multiplicando por 3, okay. entonces cada entrada la multiplicamos por 3. 0 por 3, 0. Luego viene 3, este 3 de aquí, por 3. 9. Luego viene menos 7 por 3. Menos 21. Bueno, 21. Luego viene 6 por 3. 18. Menos 5 por 3. Menos 15. Menos 15. Y 0 por 3. 0. Y ya tenemos 3at. Listo. Noten que apenas resolvimos el primer, la primera expresión de aquí. ¿no? Ahora pasamos a la siguiente. ¿sí? Menos 4c. Pero pues ya les, les las voy a dejar como, como ejercicio. ¿No? Eh, bueno, bueno y, y la tercera, dígame esta, ¿cuál es el resultado de esta, de, de identidad a la 7? ¿Cuánto da? La matriz identidad por ella misma, por ella misma, por ella misma, por ella misma, o sea, siete veces, ¿cuánto da? Y siete. ¿Mm? como la, la misma, profe, Ella misma, ella misma, exacto, ¿sí? O sea, esta sale gratis. Esto ya saben que esto da, este 7 de arriba, pues prácticamente se puede borrar, ¿sí? ella misma. Eh, listo, entonces, bueno, calculen menos 4c, la escriben, y el resultado de esta la suman con, el con esta que acabamos de conseguir, y con la identidad, y listo, ahí sale ese ejercicio. Entonces realmente no, no, es, no, es, no está complicado, pero es un poquito largo, sí, un, un poquitico. Bueno, entonces vamos a, a dejar hasta aquí. Cualquier cosa yo estoy pendiente. ¿no? Lo que les digo, carguen el taller con tiempo y asegúrense que quede correctamente cargado. Eh, ¿Alguna última duda acerca del taller? En el primer punto, pues es el más sencillo, pero recu recuerden escribir los tres números irracionales, cuatro números decimales finitos, dos números decimales infinitos periódicos, y, y sale. ¿no? Listo, entonces bueno, dejamos hasta aquí. Eh, gracias por asistir, Ricardo y, y Judy. Yo estoy atento a cualquier cosa que necesiten. Que tengan feliz noche. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Judy. Gracias. Hasta luego. Feliz noche.